Hola, eh, soy Raúl Valgorria, empleado del Hospital Castorrendón. Hoy cumple la función de chofer hace 15 años, hace 33 años que trabajo en el hospital. Y fui sancionado con una suspensión de 30 días sin poderme defender. Yo hice una denuncia arriba de un móvil con un periodista de un programa Cartago, el eh, cual hicimos una denuncia pública que el Hospital Castorrendón no estaba en su momento para recibir la pandemia en el 2020. Esto fue el 31 de junio del 2020.